Música sin fronteras. Este es el bello emblema de las aulas de música de Aliste y Trasos Montes. Un pueblo fronterizo, pero que la música pasa más allá de la frontera. Vamos a conocerlos. Pues hemos estado más veces ya en Aliste, hemos estado en esta escuela y nos gusta mucho volver porque vemos un ambiente increíble dentro del mundo de la música tradicional y de la danza. En este Gracias. caso vamos a visitar a la Escuela de, de Baile y estamos con Jesús. Un placer. música Sin Fronteras, Jesús. música Sin Fronteras, aquí estamos todos de Aliste, de alguna parte más, incluso portugueses, que nos vienen a veces a clase también. Mira, y Bailes Sin Frontera, claro. Bailes Sin Frontera, bailamos de todas las comarcas de Zamora. Eh, hoy os vamos a enseñar algo de aquí. Pero también en nuestras clases damos de todas las comarcas de Zamora, incluso, como bien digo, pues alguna cosita de Portugal también. Entonces dices que nos vas a enseñar algún baile. Sí, sí, sí, sí. Pues todo tuyo. Muy bien, bueno, pues eh, vamos a enseñaros el siguiente baile. Eh, vamos a aprender a bailar la J de 4 de Cerezal de Aliste. Estamos ya preparados, nosotros bailaremos aquí en este cuadro de aquí. Es muy facilito. Ah, yo, ta yo también tengo que bailar. Hombre, claro, por favor, ya que vienes aquí habrá que aprender <risa> un baile nuestro de aquí. Se pasa por venir tantas veces, ¿sabes? Cogen confianza y ala, ahora me toca hablar a ti. Bueno, yo no prometo nada, ¿eh? Sí, sí, y si algún día falla alguno, vamos a llamarte. Entonces, vamos a empezar con los pasos. Es muy fácil, tiene ver, solo dos pasos. Es sencillísimo. Me sobra uno. No, ya verás, es como bien. Bueno, eh, nosotros somos chicos, empezamos con un arrastra en L, entonces empezamos con la izquierda adelante. Ya hacemos. Un... Tenemos que hacerlo los dos a la vez. Sí, pero primero demostración. Vale, vale. Un, dos, un, dos, tres. Un, dos, un, dos, tres. Un, dos. Todo es fácil. Hay que Vamos cogerlos. Hacer... Luego hay que hacerlo rápido. hacemos una vez despacito? Sí, sí, sí. Vamos, Vamos para allá. Pero, venga. Primero tres juntos sí, a empezar. Sí, muy, bien, muy bien. Una, dos y tres. Un, dos, un, dos, tres. Derecha. Un, dos, un, dos, dos tres, tres, izquierda. Un, un, izquierda, un, <ríe> dos, tres, derecha. Un, dos, 1 dos, tres, izquierda. Un, dos, tres, A este paso otro poco, das clase tú aquí. Un, dos, tres, un, dos. Tres. Muy bien, muy bien. Eh. Un, dos. Ahora más rápido. Un, dos, un, dos, tres, derecha. Izquierda. Un, dos, un, dos, tres. Un, dos, un, dos, tres. Un, dos, un, dos, tres es una clase Oye, express. sí si esto Tampoco no es para acá. gente vaga como yo. Cuando vamos para de frente, izquierda. Cuando vamos para acá, derecha. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. O sea, que izquierda, derecha, derecha, izquierda. no tienes dominado. Bueno. <ríe> y luego un picado, que ese seguro que lo sabrás de 20.000 bailes que lo llevan eh, aquí en nuestra comunidad. Este. Este. Seguro que lo has velado 20 veces. Un, dos, este tres, un, tres. suena un poco dos, más. Los tres. Bueno, pues si te animas, ven con nosotros y te enseñamos el baile del cuadro. Bueno, pues, pues nada, yo lo voy a intentar. En ¿eh? lo que yo me lo aprendo, luego seguirán explicándolo un poco mejor. Ay, la madre que te aquí merecía una... si la puedo sacar. Ay, porque si quieres, meto mi criminal. La madre que te parió a merecía una corona, merecía una corona. Si tú puedes fuera al pérez, tu madre la capitana, no de las mujeres. Bueno, pues ya hemos bailado a Jota de Cuatro de Cerezal. Yo siento mucho que no la haya podido ver en el público. No has, hecho bien, no has hecho muy bien, nos has hecho muy bien. En el mundo de la danza, pero ahora vamos a aprender alguna más, ¿verdad? Sí, pues yo creo que vamos a seguir en el pueblo. Nos ha gustado Ahí. el pueblo, vamos a seguir con el charro de cereza El charro de cereza Entonces, el charro de Cerezal, pues es un charro también típico de aquí y tiene alguna peculiaridad que es lo que te vamos a enseñar. Entonces, empezaríamos haciendo un picado también, como el que este hemos hecho picao, antes. Sí, este... Creo que ese te da bien, ¿no? Este lo tienes controlado. Este sí. Y luego tenemos un paso charro. ¿Cómo es el paso charro? Así. Un, dos, tres. Este no te lo sabes. Madre mía, este... Es un poco dificilillo. Te lo voy a explicar despacito. Venga. Empezamos para la izquierda con la derecha. Ojo lo que te estoy diciendo. Entonces, eso es. ¿Eh? Entonces hacemos un, un, dos, tres. A ver, a ver, a ver. <risa> un, dos, dos, tres. Tres. Ole. un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dos, tres. 1, 2, 3. Damos un salto en el 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No. Primero es el paso de atrás, no el de adelante. 1, 2, 3. 1, 2... 3, eso es. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un, un, un, un no fatal golpe. 1, 2, 3. Esto hay muchos alumnos que se tiran dos y tres semanas largas aprendiéndolo, pues o sea mi, que muy bien, ¿eh? Muy que bien. Mi madre es de Salamanca, entonces eso es... lo tienes va, va caminando así por casa. Muy bien, muy bien. Y luego pues lleva unas culadas, que eso es facilísimo. Unas culadas con la chica y con vuelta, y ya está. Y lo tendrías hecho. Si te animas, pues lo podemos bailar. La culada con, con vuelta, eso es un peligro. <risa> pues no sé qué decirte, porque total... ¡Ánimate y lo pruebas! ¿Lo pruebo? Que sale. Sí, sí. Bueno, pues yo voy a hablar con ellos, si queda bien... Oye, se pasa bien aquí, ¿eh? Nos lo pasamos muy bien, la verdad. <risa> se aprende ahí, viene mucha gente. Sí, sí. unos cuantos, ¿eh? No, no he hecho un poco. Y estamos más, solemos estar más. Sí, sí, sí. Las clases aquí lo bonito que tienen, que viene mucha gente. Es difícil mantenerlo porque el mundo rural cada vez se despola más y es muy complicado. Pero si hay algo que tenemos que agradecer a todos nuestros alumnos, que somos como una familia, es que tienen el compromiso de venir cuando pueden. Y haga malo, truene, nieve, aquí están. Aquí todos está. los sábados vienen como puedan. Preservando la tradición, pero sobre todo porque es muy divertido. Sí, sí, sí, sí. sí, De todas formas también eh, me aventuro a decir que es la comarca de, de toda Zamora que la gente más afición tiene por el baile. Aliste la gente toda, te baila, te toca, es maravilloso. Y muchas veces vienen familias enteras. Uno va a una cosa, otro viene a baile, otro va a flauta, otro va... Cada uno a una cosa. La verdad que muy bien. ¿Y dentro de la escuela cómo dividís a los grupos? ¿El que sabe más, el que sabe menos, pequeños, mayores? ¿Cómo es? El... Pues el... nos lo pasamos muy bien todos los años para hacer las matrículas, porque ellos vienen a pasar la tarde... <risa> Entonces empiezan, tengo estar a libre. Y claro, no sabes qué hacer, dónde meterlos, porque ellos quieren aprender todo. Y nosotros le decimos, es muy complicado aprender tres instrumentos a la vez, pero ellos quieren estar toda la tarde entera aquí metidos. Entonces, pues intentan salir de una clase, empezar a otra. Oye, si alguien quiere venir a la escuela, a apuntarse, a bailar, por ejemplo, yo, lo que pasa es que yo veo muy lejos, pero vamos. Hay que hacer el esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo. Pues los sábados estamos todos los sábados aquí, de 4 a 8 de la tarde. Entonces, todo el que quiera que venga por aquí directamente, que venga, que pruebe, si le gusta que se quede. Todavía no he habido nadie que diga, no me gusta nada. Siempre alguien, hombre, a lo mejor vienen a baile y ven el resto de instrumentos y dicen, bueno, pues yo me he la flauta. Pues o sea, fenomenal. Que, que el que venga, que sepa que corre el peligro de quedarse. Sí, sí, aquí esto es así. Ya sabéis, con la música a todas partes. Tápame, tápame, tápame, tápame, tápame, que tengo frío como Bye.